Oye, ¿en eso? Yo sé última y vuelve después de dos semanas. Oye, ¿en eso? Yo sé última y volvió a YouTube. Hola muy buena gente de YouTube, ¿cómo están tanto tiempo? <ríe> Soy José y estamos aquí en eh, nuevo video reacción al canal después de tanto tiempo, como casi tres semanas que no subo nada. Y bueno, es que, la, bueno, es que estaba bastante ocupado y bueno, también hubo día que se cortó la luz, hubo día de calor que iba a estar incómodo para grabar y no sé, un, un día de lluvia también se vino de todo, así que no, no, y también no tenía ganas en <ríe> otro día de hacer una video reacción, algo así, pero bueno, ahora sí tengo ganas. Si sí, bueno, tengo algo de tiempo. Y bueno, esta... Así nomás. Eh, vamos a reaccionar por fin a una padoya animada de Dragon Ball Super de gracias 38. De eh, hace rato que nos reaccionamos a este. Y te de la continuación del video anterior que reaccioné a este canal. Eh, este... El, el, el, no, no, no, el hermano Beta. Digo, ¿qué hable? Cuando salía el otro a Goku, ¿no? Que vimos que hay un <risa> Eh... Y ok, sí, estaba, estaba bueno ese. Debía tener mi reacción acá y bueno, vamos a reaccionar a la otra parte que este el título es, es interesante no que ahí Caulifla llama a Kiabe animada un bosque o hagáis Caulifra Caulifla llama a Kiabe por su ausencia esa eh, bueno vamos a reaccionar una parodia de, de la super de Kiabe y Caulifla y también había otro que que vídeo que está um, uno de Kiabe llamando a Calle así que vamos a reaccionar después a ese de okay, vamos a reaccionar primero a este y después reaccionaremos al otro video y ok si sí, más preámbulos bueno vamos a empezar ahora con la reacción para no largar mucho y bueno ya y así comenzamos con la violación y bueno venga esa intro de más Grave en Sadala, tú nunca me llamas, Kaulisla. <ríe> Como ¿No lo puede de ser? Star Wars? No Esto logramos. debe ser el fin del mundo. Esto es terrible. No, vamos a morir. Nah, Cállate, obvio, tonto. Deja de ser tan exagerado. Vamos ¿Ya? a vivir. Gracias, espíritus del cielo. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Eso quisiera saber yo. Desapareciste hace dos meses sin decir nada. Te um, llamaba, porque Kel está muy preocupada por ti sin saber dónde estás. ¿Kel? Pero... he hablado con ella todos los días desde que me fui. El primer día estuvo preocupada y me llamó. Ella ya sabe que estoy en la Tierra. ¿Y ahora? ¿Y ahora ¿Y ahora? ¿Y ahora? ¿Y ahora! Aunque no sé si te lo dijo. Bueno, olvida lo que dije. ¿Qué demonios haces en la Tierra? Yo nada más venía de visita y el señor Whis me dejó abandonado aquí. ¿Estuviste dos meses abandonado? ¿Ya comiste? ¿Tomaste agua? ¿Estás bien? Sí, Arruba. sí. Estoy bien, Caulifla. Tuve suerte de que la esposa de mi maestro, o sea, la señora Bulma, me diera un lugar en su casa. Y he vivido todos estos meses en la Corporación Cápsula. Hasta me dieron ropa de la compañía. Se ve genial, ¿verdad? También me dieron muchas ganas de volver a ver a mi maestro Vegeta Pero él se la pasa entrenando con el señor Goku Así que no pude verlo Pero en cierto modo es divertido estar aquí La señora Bulma es muy amable Y su hijo Trunks también Tiene muchos videojuegos y es muy buena onda Así que estoy muy bien Gracias por preocuparte ¿Quién dice que estoy preocupada? Yo solo preguntaba por curiosidad Ya veo Gracias de todos modos Caulifla ¿Y cuándo vas a volver? Mm, ese es el problema mm, No lo sé Supongo que estaré aquí Hasta que el señor Whis venga a llevarme Pero hasta ahora la señora Bulma lo ha llamado y no contesta Seguro está ocupado o Todavía algo así La verdad hoy. es que <risa> no <risa> pensé que me quedaría en la tierra tanto tiempo Lo bueno es que en estos dos meses conocí algo más este planeta La gente de la tierra es muy divertida los niños como Trunks son muy divertidos Los adolescentes también son divertidos Aunque en este planeta Son algo raros Están mucho tiempo en sus teléfonos Viendo memes O viendo algo a lo que le dicen H o algo así Pero no sé a qué se refieren <ríe> Cosas de la Tierra va. Se va a pillar. Y pues, los adultos son tranquilos, aunque algunos no entienden a la juventud, pero ni modo. Oh, también me puse a volar y turistear. Fui por varios países como Luisito Comunica. Conocí muchas El culturas padre. y la comida es deliciosa. Ahora entiendo por qué al señor Whis le encanta estar en la tierra. Así que, supongo que no es tan malo estar en este lugar. Entonces, ¿te quedarás en ese lugar? Tal vez por ¿Mm? un tiempo. No estoy seguro. Ya veo... ¿Caulifla? Ay. Caulifla, creo que hay interferencia, algo sí. le pasa a la señal <ríe> pues ¿Señor ¿qué ve? Respeto tu privacidad al hablar con tu novia Pero reafirmo mi autoridad como dios de la destrucción interrumpiendo tu llamada de todos modos No, no, no se confunda, Caulifla no es mi novia Y pensé que con este aparato solo podía comunicarme con personas del universo 6 Y usted no es de mi universo Pues soy algo así, pero pues es el poder del guión Además necesitaba comunicarme contigo. El poder de la usted me va a ayudar a volver a mi universo? <ríe> pues, no. Ahí te vas a quedar baboso. Oiga. Eh, solo queremos que juegues al mangos con nosotros. Estaremos tirando la Wiz y el bigotón. Ah, ese juego que está de moda. Simón. Sí, bueno. <ríe> ese juego que está de moda. Aunque ya está pasando de moda, pero pues está chido. Solo sí. debes conectarte una PC y listo. ¿Se sí, acuerdan del Fall Guys? creo que no dudó una semana y ya nadie juega creo cada vez los juegos, viste, duran en tendencia a unos días, unas semanas y ya está creo mente. que el maestro Vegeta tiene un cyber y ya que no se encuentra ah, aquí yo podría aprovechar sí, para es. usar una de... ¿te acuerdas de ese meme, no? ya del cyber Sí, ahí tengo una reacción a, a, a un youtube hispano, esto si sí quieren verlo muy bien, entonces estamos completos. A ver. ¿Qué está? Bastante bueno este. Ah, que está bastante corto nomás, pero... Ok. Todo está bueno, e interesante. Y ok, creo que va a pasar. Para que no queda corto vamos a reaccionar al otro video que dije que íbamos a ver. Bueno, acá volvemos y ahí vamos a reaccionar a otra pantalla más. Yo también muy corta, ¿no? Pero bueno, vamos a reaccionar este de Cale llama a Así que también suena interesante. Así que sin más palámoslo de este video. En el capítulo anterior. Vados llama No, no, no les voy a contar lo que pasó en el capítulo ¿Ah? anterior. Si quieren saber lo que pasó en el capítulo anterior, mejor vean el video. Pero si ya lo vieron, entonces continúen mí? con este video. <risa> a ver. 14 de febrero No voy a hacer Hola Kale Hola llave ¿Todo está bien? ¿Acaso ocurre algo? No, solo quería saber cómo estabas Pues estoy sentado Y dime, ¿tú cómo estás? O una forma de. Sola, Solín, solita. ¿Cómo? ¿Caulifla no está ahí contigo? Fue a ver a su hermano porque se golpeó la otra pierna. Ya entiendo. En unos días rompió, iré a visitarlo. Se rompió las dos piernas. Sí, pero ahora me han dejado sola. No es tan malo. Yo estoy solo todo el tiempo. Tal. tal vez. Podamos hacernos compañía. Puta, qué ofertón. ¿Hacernos compañía? Ya ve, ¿tienes planes para hoy? ¿No estás ocupado? Pues, estaba entrenando con el señor okay. Jiren, pero ya se fue. ¿Por qué lo preguntas? Porque quería saber si te gustaría venir a mi casa a ver Netflix. Podemos ver una película de seis horas. ¿Tú también dices eso? Pero las películas de seis horas no también? existen, ¿o sí? Vamos, ven a <risa> no mi casa, entiendo, no me... hay y si no hay nadie, ¿para qué voy a ir? Creo que no estás entendiendo el mensaje. Un momento, ¿qué? Eh, hace rato que no uso este fragmento, pero para esta ocasión es necesario. Ahí lo tenés al pelotudo. ¿Quieres ver una película larga, verdad? Sí. Pues escuché de una película que dura tres horas. ¿Tres horas? Pues no es lo que esperaba, pero estaré satisfecha. Bueno, ¿Eh? ven rápido para ver la película. <risas> la película se estrenará en dos meses, creo. ¿Qué? Sí, escuché que en la Tierra del Universo 7 se estrenará una película de superhéroes. Creo que se llamará La Liga de la Justicia Endgame. Eh, eh, espera un... ¿Va? ¿De qué año es ese video? Oh, hace un año. Ahí lo tenés, al... Un momento, creo que esos son los Vengadores. Sí, los Vengadores. Ya sabes, Thor, Capitán América, Iron Man y el Chapulín Colorado. ¿Tú hablabas de una película de verdad? Pues, sí. ¿Tú qué pensabas? Ahí lo tenés al pelo tuyo. No es nada, olvídalo. Entonces, ¿qué dices? Si vienes conmigo al cine, yo invito y tú pagas. ¿Qué? <ríe> Estoy bromeando. Así que, ¿si vienes conmigo al cine? Sí, me encantaría. Pero, ¿cómo haremos para ir al Universo 7? No te preocupes por eso, le pediré a la señorita Vados que nos lleve. Está bien, eso será divertido. ¡Claro que sí! En cuanto empiece la venta de entradas, iré a comprarlas de inmediato. Bueno, ya tengo que irme, tengo que reunirme con los soldados del ejército de Sadala. Cuídate, nos vemos luego. Cuídate. No puedo creerlo amigo, por fin superaste a Caulifla y tendrás una cita con una chica. Eh.. Caulifla le había <risa> propuesto la película de seis horas y ocurrió el mismo resultado. ¿Cómo se puede ser tan peladura? Chicos, ¿qué hacen por aquí? Pues estábamos pasando por aquí. Y cuando te vimos conversando con una chica, nos quedamos con el serlo, Vamos, Dinos, ¿quién <risa> es la chica con la que saldrás? Pues.. es Kale. ¿Kale? ¿Saldrás con la mejor amiga de Caulifla? Eso sí es de gangsters, de gangsters. Parece que por fin estás haciendo caso al viejo dicho. ¿Eh? ¿Cuál dicho? Si la que te gusta no te ama, vete con su hermana. Buen dichos, consejo un sabio. Realmente eres el rey de reyes. Bueno gente, creo que esto ha sido la narración de hoy. Espero que te haya entretenido, por lo menos te haya gustado algo, no sé. ¿Sí? Que bueno, dejaré los videos originales del Galaxia 78 abajo en la descripción. Y ok, creo que está bastante bueno la historia que reaccioné. Si quieren que reaccione más, no sé, díganme o dale con me gusta al video y bueno, comenten si quieren que reaccione a otra cosa. Y bueno, creo que sin nada más que decir, de, bueno, no olviden dejarle su me gusta, eh, compartir el video con tus amigos, suscribirte a este canal para más reacciones como este y bueno. Y ya gracias a que bueno pasamos al 1% de, de, ese, de gente que está viendo mis videos y no está suscrito, ¿no? Pero todavía hay bastante. Así que la meta puede ser que al 2%. No sé. Eh, digo así, no me puedo decir. Pero bueno. Si te gustó mi contenido, puedes suscribirte a este canal. Y bueno. Sin más que decir creo que ahora yo me despido hasta acá. Soy yo sé último y bueno, nos vemos en la próxima. Bye, chao. Adiós lo iba a dejar hasta ahí pero me encontré con esta animación que es interesante. no ah, さえに入るいく。 Super Saiyajin 2 <laughs> <laughs> <laughs> well, ah, no Super 3. ¿Dónde te ¿Ah? En el planeta Sadala, No, ¿Hay una aldea de No. No. No. ¿Verdad? ¿Por qué? ¿Por no ¿Ah? <ríe> A la mierda no?